Hola amigos de 5 Minutos de Gnosis, eh, hoy vamos a reflexionar sobre un cuento de la, que se llama La Joya Única. Cruzando el desierto un viajero inglés vio un árabe muy pensativo sentado al pie de una palmera. A poca distancia reposaban sus camellos pesadamente cargados de joyas, perfumes y tapices para ser vendidos a alguna ciudad vecina. Le preguntó el inglés, buen amigo, parece preocupado, ¿puedo ayudarte en algo? «Ah», respondió el árabe con tristeza, «estoy muy afligido porque acabo de perder la más preciosa de las joyas». «Va», respondió el otro, «eso no debe ser gran cosa para ti que llevas tesoros sobre tus cabellos y te será muy fácil reponerla». «¿Reponerla?», exclamó el árabe, «bien se ve que no conoces el valor de mi pérdida. Era una joya como no volverá a hacerse otra. Estaba tallada en un pedazo de piedra de la vida y había sido hecha en el, con el taller del tiempo». La adornaban 24 brillantes, alrededor de los cuales se agrupaban 60 más pequeños. Ya ves cómo tengo razón en decir qué joya igual no podrá reproducirse jamás. A fe, a fe mía, dijo el inglés, tu joya debía ser preciosa, pero ¿no crees que con mucho dinero puedas hacerse otra análoga? La joya perdida, respondió Lara pensativo, era un día, y un día que se pierde no vuelve a encontrarse. La reflexión de este cuento es... Vivir el instante, vivir el hoy, el momento, el ayer ya fue, es historia, mañana no sabemos, hoy, vivir el hoy. Cuando uno vive el hoy, de decirnos quién soy, dónde estoy, qué es lo que hago, entonces así podemos llegar a conocernos, saber quiénes somos realmente y poder cambiar nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Hasta pronto amigos, hasta el próximo ciclo de 5 minutos de meses.